Bueno, arrancamos con el otro ejercicio para piernas y glúteos. Lo que vamos a hacer es 25 de un lado y 25 del otro. Espalda recta, ¿sí? No hacemos ni esto, ni esto. Tomo aire y lo que vamos a hacer es subir la pierna así como está, sin poner la derecha, ¿sí? La subo ahí y vuelvo. Va, uno, dos. 3, 4, 5, bien, 6, 7, 8, 9, 10, vamos una más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, Dos, uno, aflojo, bien. Vamos con la otra pierna, sí, lo tenemos, ahí va. eh. Voy a dejar un poquito, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho. 9, 10, vamos, falta poquito, 9, 10, 11, 13, vamos, 14, 15, una más, 4, 3, 2, 1, muy bien, buenísimo, me encantó. Bien, este es ejercicio es muy bueno para las piernas, para los glúteos, para todo, para el abdomen, no te olvides de respirar, no te olvides de sonreír y hacer el ejercicio con ganas que es para vos, para tu salud. Te mando un beso enorme.